Empezar nuestro Game Engine, queremos hacer nuestro Array de entidades. Vamos a suponer que nuestras entidades, por ejemplo, lo que queremos es que tengan una posición X, una posición Y, una velocidad en X, una velocidad en Y, por ejemplo, ¿no? que sería lo típico. Y ya está, con eso tenemos suficiente, porque hacemos que nuestras entidades sean píxeles y ya está. Ponemos eso y listo. Entonces, ¿Cuánto espacio de memoria necesitaríamos para eso? ¿Cuánto dedicaríais? para? Porque podemos, podemos poner lo que queramos, nuestra posición en X, pues le podemos poner infinitos de decimales y a lo mejor nos ocupa 100 bytes, la posición en X, pero no es muy práctico. ¿Cuánto espacio dedicaríamos para eso? A ver, alguien que me diga cuánto espacio nos pueden ocupar una entidad que tiene una X, una Y, una VX y una VI. ¿Cuánto puede ocupar? Si quiero guardar una posición X, ¿cuánto espacio puedo necesitar? Mi pantalla, ¿cuántos bytes tiene de ancho? ¿Cuántos bytes tiene de ancho la pantalla estándar? Es una pregunta que deberíais dominar. A ver, 80. Muy bien, Damián. 80. ¿Cuánto espacio de memoria necesito para guardar números que vayan de 0 a 80? Necesito mucho espacio, por ejemplo, 10 bytes. ¿Con 10 bytes tengo suficiente para guardar números de 0 a 80 o, o me estoy pasando? Ver, ¿Cuántos bytes usaríais para guardar números que van de 0 a 80? 40 bytes. 40 bytes para guardar números que van de 0 a 80. Yo quiero guardar un número que puede ser el 1, el 5, el 7, el 20. Alex dice, un byte ya da para 256, ¿no? Pues sí, eso es lo que esperaba que me dijerais, que con un byte yo guardo cosas de 0 a 255. Entonces, si quiero guardar de 0 a 80, con un byte me sobra, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Y cuánto, cuánto de alto está mi pantalla? ¿Cuántas, ¿Cuántas líneas de alto tiene mi pantalla? ¿256 las líneas? No. No son 256 líneas de pantalla. ¿340? Tampoco. Menos mal, Antonio ya ha dicho lo correcto. 200, pero no sé si es que estabais intentando acertar. Ahí, 200 líneas tiene la pantalla. Esto... Uy, uy, uy, uy, uy, que os va a costar empezar eh os va a costar vale 200 si quiero almacenar una cosa que va vale a ser a 200 cuántos bytes uno bien pues nada si para mí aquí necesito un byte y para mí necesito un byte dos bytes no y para la velocidad pues hombre vamos a suponer que una cosa puede ir a a unas velocidades de más uno más dos más tres más cinco menos uno menos dos menos tres menos cinco ¿Cuántos bytes necesito para almacenar algo que va de menos 5 a más 5, más o menos, como velocidades, por ejemplo? ¿No? O sea, que sobra con un byte para cada uno. Pues sí, sobra con un byte para cada uno. No necesito más. De hecho, sobraría con menos incluso, pero para no complicarme mucho, como el acceso a memoria se hace en bytes, pues hombre, un byte, un byte, un byte, un byte. Así que, cuatro bytes. Cuatro bytes. O lo que en C serían cuatro chars. Son cuatro bytes, básicamente, ¿vale? Un byte para cada uno, pues eso serían mis entidades. Supongamos que quiero 10 entidades, ¿vale? ¿Cómo hago yo para que en mi eh, binario haya espacio para 10 entidades? Necesito 40 bytes. Necesito que hayan 40 bytes en un sitio de la memoria. Al que yo voy a acceder para ir escribiendo. ¿Cómo, ¿Cómo genero 40 bytes en la memoria? La memoria, los bytes están ahí. Pero ¿cómo digo estos 40 bytes los voy a usar para escribir entidades una detrás de otra? ¿Cómo hago eso? DB. DW. Estaba preguntando. En WinAP es con DB. ¿Qué hace DB? Decidme qué hace db. db escribe directamente. Eh, sería una forma de decirlo, pero es un poco así. Voy a probar, ¿no? Vamos a probar qué hace db. Voy a poner aquí db, por ejemplo, y pongo db88, ¿vale?, en hexadecimal. ¿Qué va a pasar ahora cuando compile? lo compilo. No se queja, ¿no? ¿Vale? Me dice que ha habido un cambio, voy a actualizar. Otro cambio, ¿vale? Miramos en el main.lst a ver qué ha hecho con ese DB, ¿no? Lo miramos porque como el main.lst nos muestra cómo traduce él lo que nosotros hacemos. Vamos a ver qué ha hecho. ¿Qué ha hecho con el DB? Fijáis lo que ha hecho con el DB, lo ha traducido literalmente a código máquina, bueno, es que no es que lo haya traducido literalmente, es que DB significa define byte, y define byte es, yo digo, quiero un 88 aquí, y entonces él pone un 88, cuando yo pongo call disable finger, él sabe que call es cd y que hay que poner dos, pero cuando yo le digo pon un 88, que es lo que estoy diciendo con DB, él pone un 88, ni más ni menos. Eso es lo que hace db. Yo puedo hacer el programa entero en código máquina poniendo db y empiezo a poner los bytes. Y ya está. Y es código máquina. O sea, esto de aquí abajo, el call, yo puedo poner db, cd, 05, 40 y genero lo que quiero directamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque db es, ponme esto, 88. Está. Claro, si yo pongo un 88, esto va a parar al binario. Si yo lo abro ahora... Veréis en el binario el 88 al principio. ¿Lo veis? Ahora hay un 88. Solo que ahora, si os fijáis bien, diréis... Bueno, claro, pero si ahora va a ejecutar... Eh, cuando empiece a ejecutar, ejecutará 88 en vez de CD, ¿no? Lo que quiera que sea que signifique 88. Pero no. Porque si os fijáis bien, veréis que ahora esto ha cambiado. Aquí pone cargar en la posición 4000, ejecutar en la 4001. Porque salta al principio de donde está main ¿vale? porque tenemos un símbolo main aquí que dice main y main es aquí eso significa que ahí es donde tiene que empezar a ejecutar y no aquí, ahí pero ese DB88 ya nos da a entender cómo podemos hacer espacio para guardar cosas porque yo puedo hacer así, por ejemplo lo voy a poner así Y esto serían 4 bytes, 4 bytes que los pongo como ab, ab, ab, para mirarlo ahora cuando yo compile, miro el binario y los veo rápidamente, ¿vale? Me da igual que sean ceros o que sean otra cosa, pero con ab puedo mirar y los veo, ¿vale? ¿Vale? Si me voy al binario, veis los ab, ab, ab, como yo empiezo a ejecutar aquí... Ahora sé que en la posición 4000 de memoria tengo 4 bytes en los que pone AB, AB, AB, o pone AB, podría haber puesto ceros, pero lo pongo como AB, AB, AB, da igual. Ya tengo 4 bytes ahí que no son el código y que sé que están ahí. Entonces yo ya puedo escribir en esos bytes lo que me dé la gana. Ya están reservados, ¿por qué? Porque cuando esto se carga en memoria, memoria pondrá AB, AB, AB, y yo puedo empezar a escribir ahí lo que yo quiera en esos bytes, porque esos bytes no se usan para ninguna otra cosa. No voy a romper nada si cambio esos bytes. Eso es como los reservo digo, pongo bytes y a partir de ahí ya puedo usarlos, ya está es así de sencillo ¿vale? si ahora quiero crear 10 entidades como esta, puedo hacer así pero esto, esto es un poco a vosotros nos no duele sí, ¿verdad? Pero ahora quiero crear 100 entidades uff, ¿verdad? Sí, ¿no? No, no no, me parece que esto sea muy triunfal. Vale, Tenemos opciones, por ejemplo, esta. Eh... Que esto es órdenes que le doy al programa ensambladores, repite 10 veces esto. Vale, esto sería una opción. Vamos a ver si le gusta. A ver, aquí no parece que se queje. Y ahora me vengo aquí y veis que tengo 10 veces AB, A, B, AB. Esto es más práctico que ponerlo a mano, pero en realidad he hecho lo mismo, porque esto solamente es, traduce esto 10 veces. De hecho, cuando lo veáis en el LST, en la traducción, veréis que él ha puesto los 10 AB, A, B, A, B, ¿Eh? Yo le he dicho, repite esto 10 veces, 10 veces, las que tú quieras, cariño. No hay problema. ¿Vale? Es así de sencillo, ¿vale? Lo ha repetido 10 veces, solo que yo no he tenido que escribirlo. Eh, más cosas que existen en el ensamblador que podamos hacer, hay otra opción con esto, que es la opción .ds, ¿vale? Y esta opción .ds voy a hacer un pequeño truquete, ¿vale? Voy a, primero voy a poner un db aquí 88, para que vamos, y a continuación voy a poner un ds en el que yo tenía 4 bytes y 10 entidades, porque, claro, esto sigue siendo un programa ensamblador el que traduce. Si yo al traductor le doy dos constantes y una multiplicación, él hace la multiplicación y luego ya pondrá el resultado. Lo cual a mí me viene bien, porque yo aquí lo pongo indicado, sé lo que estoy haciendo, 4 por 10, ¿vale? 4 bytes por 10 entidades, pero no tengo que poner el resultado final, él ya lo calcula antes de traducir. Y DS es definir un string. No un string, un stream de bytes, un, una ristra de bytes. ¿De qué tamaño? De 40. Quiero que definas 40 bytes, ¿vale? Ahora os diré por qué he puesto el db88, ese que habéis visto ahí, ¿vale? Yo defino la ristra y fijaos, que por cierto, mirad, al principio no pone 88, ¿verdad que no? Pone 58. Ahora, alguien que me diga por qué pone 58, mientras os fijáis que he puesto en ceros ¿Vale? Porque lo has puesto en decimal, creo. ¿Correcto? Es que he puesto de B88 y no 0x88, entonces lo he puesto en decimal, pero en el hexadecimal 88 es 58, claro. Así que cuidado con estas cosas, que si quiero un 88 tengo que decir que quiero un 88 hexadecimal. Si no, si lo pongo en decimal, pues evidentemente es, es otra cosa. ¿Vale? Muy bien. Fijaos que con el DS, él ya ha reservado 40 bytes, me ha metido 40 ceros en bytes. Y ya puedo meter mis 40 bytes, ya puedo empezar a meter entidades ahí. Ya todo lo que había dicho antes de ahora una entidad en esta posición, pongo los datos en esta posición, ya lo puedo empezar a hacer todo lo que tenía antes, porque ya tengo el espacio. Ya puedo meter código que diga aquí pongo cosas, aquí quito cosas. Eso ya puedo hacerlo. Para hacerlo más fácil, puedo poner aquí una etiqueta que diga Entities. ¿Vale? Esto es una etiqueta. Entonces ahora ya en mi código podría coger y decir, en Entities escribo no sé qué, en Entities más 5 escribo no sé cuántos, y ya puedo empezar a hacer cosas, ¿vale? Pero, ¿por qué he puesto yo este 88 aquí? ¿Qué pasa si lo quito? ¿Habrá alguna magia si lo quito? Mira, vamos a hacer un truquete, fijaos, voy a, para que lo veáis, voy a hacer aquí una instrucción que simplemente haga LDHL Entities, ¿Vale? Entities es una etiqueta. Las etiquetas son un nombre para una dirección de memoria. Con lo cual, cuando yo aquí pongo LDHL, Entities, lo que estaré metiendo en HL es la dirección de memoria esta. Esta dirección de memoria la estoy metiendo en HL. Sin más. Eso es lo que va a hacer esa instrucción. ¿Vale? Vamos a ver cómo me traduce esto. ¿Vale? Compilo. Me voy a hacer LST me voy a ver, fijaos, veis el 88, está en la posición 0 relativa a mi fichero, el Entities, fijaos que al lado pone que está en la posición 1, por tanto Entities vale 1, y eso es lo que pasa aquí cuando pongo el EDHL, Entities, que crea un 21.0.1.0.0, porque está metiendo la dirección de Entities, el 1, en HL, ¿vale? Y esto, a continuación, son 4 por 10, que si os fijáis que está en la posición 1, y aquí paso, en main, a la posición 29 en hexadecimal, ¿vale? 29 en hexadecimal son la posición 41, ¿vale? Estaba en la 1, 41, 40 más, ¿vale? He dejado un espacio de 40 y empiezo a crear más cosas. ¿Por qué he hecho esto? Me voy a ir al binario, vais a ver el espacio y vais a ver mi instrucción, ¿vale? Este es el LDHL, ¿lo veis? 21.01.40, ¿vale? Quiere decir que estoy metiendo en HL la dirección 4001, porque la dirección 4001 es esta, donde empieza Entities, porque esto está justo antes, ¿vale? Estoy cargando en HL la dirección 4001, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa si ahora quito el 88? Apuestas. Apuestas. ¿Alguien que me diga qué va a pasar ahora cuando quite el 88? ¿Qué esperaríais que pasase con esta nueva versión? Entonces algunos estaréis pensando, no voy a contestar porque esto es muy misterioso, parece muy simple, pero seguro que hay un misterio detrás. ¿A que sí? O os estoy tomando el pelo y es tan simple como parece. Irá al 4000, pero seguirá siendo el principio de Entities. Es lo esperable, ¿no? Eso estaba en el byte 4000, lo quito, entonces como Entities empezaba en 4001, ahora Entities empezará en 4000, ¿no? Empieza en el LOAD. En el LOAD es, la posición del LOAD es la posición de memoria donde se carga nuestro binario. Porque como veis, nuestro binario solo tiene la información de código máquina, no hay más información de ningún tipo. Esto es una copia en un fichero del código máquina de una porción de memoria pero no hay más información. O sea, si a mí me dan solo esto, yo no sé dónde lo tengo que poner. Entonces, normalmente, por eso esto se mete, a su vez, en otro fichero, que es el que lleva una cabecera que dice, el stream device que viene a continuación lo tienes que cargar en la posición 4000 y después tienes que saltar a la posición tal. ¿Vale? Eso se hace cuando este fichero se mete en otro, pero este, como veis, no lleva más nada. ¿Vale? Pruebo a ver qué pasa. Vamos a ver esta magia. Fijaos también aquí que cuando antes estábamos haciendo cargamos en 4000 y ocupamos hasta la 45D, ¿vale? Voy a compilar. Eh, bueno, no sé si he salvado. No, no he salvado, por eso no me ha compilado. Vale. Ay, quiero hacer un make, no solo un clean, señor. Muy mal. Ahora. ¿Notáis alguna ligera diferencia entre lo que pone ahí y que ponía antes? Fijaos, mirad, mirad aquí otra a ver si notáis alguna ligera diferencia. Empieza en 4028. ¿Por qué empieza en 4028? Si yo le estoy diciendo que quiero que empiece en 4000, ¿por qué empieza en 4028? De hecho, es más, fijaos si se ve, no se termina de ver, aquí lo tengo que desplazar un poquito, en la línea de compilación, que es esta, vale, aquí es cuando ensamblo, fijaos que aquí pone code lock 4000, estoy diciendo que quiero que el código vaya a 4000, el área esa que hemos visto como área code es esto, quiero que esté en la 4000, ¿vale? y abajo él me dice ah, no, no, no, no, no. eso es la 4028, 4.000, tú has dicho 4.000, me importa un bledo. 4.028, porque a mí me gusta más. La 4, es que el 4.028 es especial. Es un número que utilizaban los antiguos, eh, los antiguos brujos, usaban el 4.028. Le gustaba. Porque los ceros los interpreta como no información. Me gusta esa teoría, Miguel Ángel, me gusta esa teoría. Vamos a verlo. Eh, fijamos. La traducción primero. Vamos a ver cómo ha traducido... Fijaos, la traducción se parece mucho a la de antes. Tenemos el db28 comentado, por tanto, no lo traduce. El entities, efectivamente, pasa a la posición 0. Y, por tanto, aquí hay 40 bytes. Que 40 bytes en hexadecimal decimal es un 28. qué casualidad. Ahora el 4028 empieza a tener sentido, ¿verdad? Y en 4028 igual empieza main. Y, fijaos, ahora el binario. Ahora el binario no tiene ceros. Ahora el binario empieza donde empieza este ldhl entities. ¿vale? Empieza ahí. Y dice Damián, porque se ha reservado antes la lista de las entidades. Lo que ha hecho es una cuestión muy sencilla. Si yo quiero cargar en la posición 4000 y lo primero que quiero es un espacio de 40 bytes y a continuación va mi código, en lugar de generar un binario que tiene esos 40 bytes y mi código, yo genero un binario que ya no tiene sus 40 bytes, solo mi código, y en vez de cargarlo en 4000, lo cargo en 4028. Con lo cual, los 40 bytes anteriores están sin tocar, no les pongo nada, lo que haya ahí seguirá estando, es decir, si ahí había información, seguirá habiendo lo que haya. Pero no me importa, porque tú lo que me has pedido cuando has dicho DS es reserva este espacio. Resérvalo, no pon cosas ahí, reserva espacio. ¿Vale? Entonces es, ese espacio no lo uso y la forma más fácil de no usarlo es, en vez de cargar en 4000, cargo en 4028 y por tanto lo que hay de 4000 a 4028 está sin tocar. Y tú lo usas para lo que quieras. Esto es lo que ha pasado. Y por eso había puesto yo el 88 antes, porque cuando pongo el 88 eso ya no lo puede hacer. Porque si tiene que poner un 88 al principio y dejar 40 bytes detrás, como el 88 ese tiene que estar, ya no hay forma de mm, desplazarme hacia adelante salvo metiendo ceros o cualquier otra cosa porque como habéis visto un binario no tiene ninguna otra información que byte a byte lo que tiene que ir a una posición de memoria entonces no hay más narices si queremos meter algo más adelante que añadir bytes vale todo esto que os estoy contando es súper útil y lo vais a notar cuando empecéis a hacer vuestros juegos cuando empecéis a hacer vuestros juegos aparte de la parte de entidades que ya habéis visto cómo podéis reservar el espacio y cómo podéis empezar a manejarlo cuando empecéis a hacer vuestros juegos, os vais a encontrar situaciones en las que haréis cosas que de repente requieran que algo esté en la posición 40 de memoria, ocupará 100 bytes, y la siguiente cosa que tenéis es vuestro código en la posición 4000. Y si hacéis eso, vuestro binario tendrá un saco de ceros en el medio. Saco de ceros que no hacen falta para nada, pero que harán vuestro binario mucho más grande. ¿Vale? Esto es algo que tendréis que mirar. Es tan sencillo como abrir el binario y si veis una ristra de ceros enorme, algo no estoy haciendo bien. Aquí falla algo, ¿vale? Entonces, eso, tenerlo en cuenta, porque si no, claro, una ristra de ceros que no usáis, es espacio de memoria que podríais usar para otra cosa.